colores Hola, amiguitos. Bienvenidos a Juegos y Colores. Y no olvides suscribirse a nuestro canal. Y no olvides de ayudarte de papi o mami. ¡Morado! Este es mi color favorito. Y no olviden de suscribirse a nuestro canal. ¡Verde! ¡Gracias! Diamantina verde Diamantina amarilla Diamantina anaranjada Diamantina color roja Amiguitos, y no olviden de suscribirse a nuestro canal.